¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno, por aquí tenemos el mini auto, coche para mí nefasto Y bueno, tengo 1111 de monedas que vamos a abrir ahora mismo Ya sabéis la gracia de que estoy abriendo máquinas con todos los números iguales Bueno, tenemos 11 máquinas para abrir, no está nada mal nos sale de momento una común, va a ser un vídeo muy cortito Pero bueno... Espero que... ¡No! ¡Madre mía chicos! Nos ha salido el quad. Todavía no me lo creo. Iba a ser a priori una apertura de máquinas muy pequeña en la que nos iba a salir prácticamente ninguna legendaria ni nada. Pero qué mejor que una legendaria que este quad. Que llevábamos mucho tiempo buscando. Madre mía, me tiro de los pelos. No me lo creo todavía. La mejor apertura de la historia del canal. Y a la primera, eh, primera máquina y nos sale el quad. Bueno, voy a continuar abriendo las máquinas que quedan, pero que ya os digo que por mí si fuera se acababa ya mismo la apertura porque ha sido maravilloso. Me explota la cabeza ya la primera. Bestiales, ¿eh, chicos. Me gustaría dejaris un buen like. Me gustaría, ¿no? Dejarlo sí o sí. Por el tiempo que llevo buscándolo. Con, para poder tener ese mini tanque. Y bueno. El día llegado. Vamos a subir enseguida. A nivel 50. 63. Perdón. Guas, qué alegría me acabo de llevar. Seguro vosotros también. Que muchos me dejabais en los comentarios. Que queríais que me saliese. Pues aquí está. Ese quad. Ese coche del que no se podía hablar. Prácticamente nada, no salía. Por más que lo buscábamos, nos dan más 10 de experiencia. Y bueno, vamos a subir de nivel, sí o sí. En esta apertura quedan 8 máquinas. Uf. Estoy flipándolo todavía. Estoy flipándolo. Madre mía, no puedo dejar de hablar. En lo que queda de apertura, bueno. Y bueno, nos sale el barreminas, que también lo necesitábamos. Más 40 de experiencia. Ahí está el nivel 63 A ver, a ver, a ver Bueno Pintura de prestigio desbloqueada Tiene buena pinta, eh Bueno, sube al nivel 63 No se nos mejora ningún Ningún power up Me da igual Pero habéis visto que me ha salido el quad Que me ha salido el quad Bueno, bueno, y ahora el barreminas Que creo que nos falta otro Pero está ya casi El Quad, ese ese coche con el que hemos estado bromeando, con que era legendario, eh chicos, por la dificultad que tenía que nos saliese, eh, porque no sea sé vosotros, pero a mí no me salía, y mira que hemos hecho aperturas, de 40 máquinas, de 50, de 30, muchísimas, muchísimas, guas, por fin nos ha salido, Madre mía, madre mía Todavía no me lo creo Cinco máquinas Madre mía Esta noche me voy de fiesta De fiesta a celebrarlo Me voy a celebrarlo Un like, eh, chicos, de verdad Un puñetero like Pero grande como vuestra casa De grande que sea No sale la scooter Ok, quedan cuatro máquinas Madre mía ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz! Madre mía, no me lo creo. Vale, otra común. Solo faltaría no nos saliese otra vez. Bueno, nos sale el cortacésped. No lo he probado todavía. Hay que probarlo, ¿eh, chicos? Y vale, quedan tres máquinas. Madre mía, el quad. Luego el barreminas. No doy crédito. No doy crédito genialítico, genialítico. Nos sale la caravana que ya la tenemos maximizada. Más uno de gemitas. Ahí está. Vamos a ver, vamos a ver qué puede llegar a ser. Ahí está. Vale, nos sale el coche de astronauta que lo mejoramos al 5. Poco a poco, poco a poco, poco. Poco a poco. Y última máquina de la... Mejor apertura para mí de la historia de este canal. Vamos A ver cuál puede llegar a ser común. A ver qué nos pueden dar alguna que no tengamos. Bueno, o sea la moto de nieve, esta moto de nieve, coche oculto que se consigue en el país de invierno. Y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a hacer un pequeño recuento como veis. Esto nada, vamos a poder tener. Gracias a que nos ha salido el quad, este coche mini tanque que es como el tanque, pero el mini. Pero, o sea, bestial. Si habéis visto ya cómo va, es muy rápido, tiene mucha defensa y va, la verdad, muy, muy bien. Por aquí tenemos eso, nos falta un ariete, por aquí un barreminas, ¿eh, chicos, y bueno, lo demás. Ya más adelante Bueno, me, dejar, me, me gustaría No, vamos, tenéis que dejar Un like por ese guap. Suscribiros si no lo estáis Que muchos de vosotros veis los vídeos Y no lo estáis Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo ¿eh, chicos Adiós